En los últimos días, el tema de la inseguridad ciudadana preocupa a la población, el incremento de hechos violentos y el alto índice de criminalidad. Ciudadanos consultados este martes en torno al panorama del país manifestaron. Estamos esperando la seguridad porque no la hay todavía. Estamos inseguros. Aquí no hay seguridad para nadie. Bueno, lamentablemente es algo penoso, ¿verdad?, en los últimos tiempos.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 Eh, la convivencia de este país es muy difícil. Los últimos hechos registrados, como el asalto al seguridad de la residencia de los suegros del presidente Danilo Medina, el disparo al ex pelotero David Ortiz, los turistas golpeados en un centro turístico, entre otros hechos, han desatado opiniones diversas. Incluso la población ha llamado al gobierno a tomar medidas drásticas.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 Giovanni Paulino